Muy buenas a todos, aquí vamos con la clasificación de los Goals Si comparáramos a los Goals con los de la SG, Los SSS serían los especial, los SS especial asociado, los S primera clase Los A rango 1 junior, los B rango 2 junior y los C rango 3 junior Empecemos Rango SSS Este son los más poderosos, solo existen dos Que son Yoshimura y por supuesto su hija Eto Yoshimura la cual ha evolucionado por su kakuya. Kakuyas, la mejor forma de aumentar de rango. En cuanto a Yoshimura, actualmente su kakuo fue usado para hacerse un ka, una kinke. La cual es la única kinke SSS y se llama Buo. En el rango SS+, más tenemos a Takizawa. El cual lo convirtieron en un gold de un ojo, cometió canibalismo y se ha vuelto un gold de un ojo muy poderoso. Vamos con los SS. Menor. En esta encontramos a Tatara y su kakuya, y por supuesto a Noro, el padre adoptivo amigo de Yoshimura, y su kakuya que es un montón de bocas, bueno actualmente está muerto y convertido en un en una kinke. Ah, y Takisawa también estuvo aquí pero actualmente está en rango SS mayor, rango SS. Aquí es donde hay más ejemplares, estos son goals relativamente poderosos, está Kaneki y su kakuya incompleto, Hayato el hermano Tauka, la hermana de Kaku, de Kaneki, Kurona y su kakuya incompleto, el padre de Tauka que, que se hizo kakuya, cometió canibalismo y actualmente es usado para hacer quinques, quinques, armaduras, ah y por supuesto Hinami y su doble kagune. Rango S mayor tenemos a Touka Rango S menor tenemos a Nishiki Rango S Era el más poderoso hace, no sé, los primeros capítulos del manga anime Están los hermanos, Rise Kamishiro El novio de, el novio payaso de Jason Y Jason y su Kakuji incompleto Y actualmente Jason está, fue usado para hacer la Suzuya Jason 13 como rango A más tenemos a estos, la cual no, no me sé el nombre de ninguno, no me acuerdo el nombre de ninguno, solo sé que está la chica que aparece en el ova de Jack. Como rango A tenemos a los Ghouls, Quimeras, Shikorae y Cascanueces. Shikorae es curioso que a pesar de ser el único goblin hasta ahora con triple Kagune esté en rango A menor y Cascanueces aumentó de rango conforme avanzó la serie. En el rango A tenemos a Karao Saike y a el líder de la más... Cara de cráneo Como rango B mayor Tenemos a el taxista que aparece en el primer capítulo de Tokyo Ghoul Re Como rango B tenemos a los Ghouls que normalmente pertenecen a Ogiri Por eso es que Susuya los mató tan fácil con las balas Kinky Y como rango C, el rango más bajo posible Tenemos al sujeto que se muere en el primer episodio de Tokyo Ghoul Ese que lo matan de una patada Gracias, eso ha sido todo